Hola cooperante. Guatemala es el destino elegido. Me alegro por todos. Ya verás en este viaje cómo conocerás gente inolvidable y cómo resolverás los problemas que vayan surgiendo. Tu ayuda no tiene valor. Cuando viajas a otra zona del mundo como cooperante sabes que tienes trabajo duro por hacer. Por eso no te quiero quitar mucho más tiempo. Tan solo quiero recordarte que toda aventura debe comenzar bien para terminar mucho mejor te pido que prestes atención a los siguientes hechos. De este modo podrás resolver con acierto las pruebas que todavía están por venir. Sin más, te deseo toda la suerte en este camino que empieza y te deseo también que sea emocionante, tanto en el recorrido como en el final de él. ¡Hasta pronto! ¡Qué mala suerte! Es el último día que estás en tu casa, antes de partir hacia Guatemala y está lloviendo. Estás en tu habitación. Todo está preparado. La lista en la que has apuntado todas las cosas que tienes que llevarte tiene todas las cosas tachadas. Miras hacia la calle, por tu ventana. Abres la ventana y sacas la mano. El agua te gotea en la palma. Parece mentira que después de tantos años viendo llover jamás te hubieras planteado la cantidad de cosas que se podría hacer simplemente con la lluvia. ¿Te acordabas de las películas de náufragos que habías visto? en las que el único habitante de la isla, rodeado por agua salada, abría la boca hacia el cielo para beber el agua que le caía. Para él debía ser un tesoro inigualable. En cambio para mí, el agua se me colaba entre los dedos y caía a la calle, perdiéndose en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Pero observé algo que tenía en el vierteaguas de mi ventana, un pequeño invento que había realizado en mi escuela. Era un embudo con un vaso debajo. El vaso se había llenado, lo levanté y no pude evitarlo. Tenía que probar el agua. Le di un trago. Estaba buena. En el avión, la zafata me había traído una botella de agua, con la que había llenado el vaso que sostenía en mi mano. Le di un trago. Me acordé del vaso de agua de lluvia de ayer. El agua embotellada no sabía ni mejor ni peor. Tan solo tenía la sensación de que esa agua no había sido recolectada por mí. En cierto aspecto, no me pertenecía. En cambio, ayer era como si ese vaso de agua hubiera surgido de mi propio huerto hídrico. ¡Era mi agua! La había recogido yo y podía beberla. Era dulce. Miré por la ventanilla del avión. Abajo vi las nubes. Eran como algodones mojados. Pensé en las poblaciones que debían de vivir allá abajo. Me imaginé a las personas como pequeñas legumbres. ...como lentejas que germinan entre algodones. ¿Quién no había hecho ese experimento cuando era pequeño? Todavía recuerdo cómo aluciné cuando vi salir una pequeña raíz... ...y un pequeño tallo de una lenteja. El agua de los algodones llamaba a la semilla a vivir... ...y la semilla se convertía en planta en presencia de estos algodones. Con las personas ocurría algo parecido. Vivíamos entre un algodón y la tierra. El algodón mojado de las nubes nos daba unas condiciones ideales para vivir. Últimamente veía a las nubes como una granja de agua, como un huerto de recursos ilimitados, una central que podía dotar de agua potable a toda la humanidad. Y como siempre fui tremendamente idealista, me imaginé creando un sistema que pudiera utilizar cualquier persona, tanto si se encontraba en una isla desierta como si estaba cualquier lado en el que lloviera. En ese momento el avión bajó de altura, estábamos aproximándonos a Guatemala. Atravesamos las nubes y estoy seguro que, a estas alturas, todos sabéis lo que me apeteció hacer en ese momento. Sacar la cabeza por la ventanilla y, y eso. Estaba en un autobús, destino Jocotán, municipalidad del departamento Chiquimula de Guatemala. La calle estaba perfectamente asfaltada, el clima era cálido y húmedo. A mi lado una persona me preguntó amablemente si yo no era de por allí, yo le sonreí, le dije que no, era de otra parte del mundo. La persona se sorprendió y dijo sobresaltadamente orgulloso, en Jocotán las personas saben que están llegando a su destino porque en la carretera una calavera los saluda, mira, y me señaló a una estatua de piedra en un lado de la carretera, ¡qué interesante! El nativo siguió hablándome de su tierra. Yo le escuchaba con atención, pero lo que más me impresionaba era su hospitalidad. Llegamos a la estación de la iglesia de Jocotán, donde nos bajamos. Le choqué la mano y allí me encontré a Juan, el cooperante que me acompañaría en este viaje. Juan tenía un sombrero muy bonito. Me saludó. Me habló de que en Jocotán el arte de la cestería y de la fabricación de sombreros era muy típico. Vamos al mercado, tenemos que comprar la comida. En el mercado había de todo. Puestos de personas en la calle con zanahorias, lechugas, vegetales de todas las variedades. Había mercados de ropa, tenderos con sandías en porciones, esperando para ser probadas. Era una mezcla de olores y de sensaciones, de personas que curiosas nos miraban. Juan me dijo, ya tengo todo y nos marchamos de allí andando. Llegamos a una casa baja y al entrar Juan me presentó a muchas personas. Soy malísimo para los nombres, pero di la mano a todos. Me acuerdo de algunos que me llamaron la atención, como Crescencia, que fue la persona que definitivamente me marcó más en mi estancia en Jocotán. Crescencia era una tejedora y su acento era tan dulce como el agua de la lluvia. Me invitó a probar el dulce de Planela y de muchas otras cosas. Juan y yo cocinamos para ellos un guiso que me recomendó a mi origen, mi hogar. Juan ya se había ido, yo estaba en mi habitación. Era mi primer día allí. Pensaba en mi familia, en mis amigos, en definitiva en mi hogar. Todo lo que había dejado allí me estaba esperando. Por ahora tan solo había estado un día en Guatemala, pero había sido tan intenso que parecían dos meses. Debe de ser que cuando vive este tipo de experiencias, el tiempo de algún modo se ralentiza. Esto me recuerda a la calavera de Jocotán, que saluda a los que llegan a este destino. Esa preciosa calavera creada mitad por la naturaleza y mitad por una persona muy imaginativa. Miré por la ventana a la calle. No me apetecía dormir, pero realmente estaba cansado. Saqué mi vaso y mi embudo. Iba a empezar a llover.